Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil Chicos pues ha salido un nuevo capítulo en el evento retro En el cual ahora aparte de ganar puntos de nostalgia por cada victoria en el ataque enfrentado Vamos a poder tener la oportunidad de recibir puntos récord Los cuales vamos a usar para desbloquear este, algunas de las recompensas que están fabulosas Así que vamos para allá al evento para mostrárselos un poco y ver de qué trata Tenemos ahora lo que son dos pestañas En la pestaña de retro eh, tenemos o nos han dejado más bien el jugador del fin de semana tenemos también el sobre la tienda para canjear los puntos de nostalgia por los puntos fama tenemos el sobre de 1000 FIFA Points en el cual vamos a conseguir este punto retro y 10 sobres eh, de estrella retro y además este, contamos con el SBC para el intercambio de los jugadores puntos retro por puntos fama eso es lo que han dejado en esta primera pestaña y como podrán ver hay otra pestaña de nombre Arcade en la cual nos han dejado este, lo que es la publicidad para conseguir los 10 puntos Fama. También tenemos un sobre en la tienda que por 1000 FIFA Points vamos, vamos a tener la oportunidad de conseguir de 10 a 30 puntos récord. Que ahorita vamos a ver para qué son. Y un punto este, aleatorio de RetroStar. Bueno, eh, el evento eh, consiste igual. Jugar este partido de ataque enfrentado. Nada más que ahora eh, han subido el GRL de 90 a 100. Si recordarán anteriormente el GRL para jugar estos partidos de ataque enfrentado era de 90 Ahora lo han subido a 100 La verdad yo hubiera preferido que lo hubieran dejado en 90 Porque pues para los que son menor de GRL eh, sí les cuesta un poco más eh, trabajo ganar los, los partidos de ataque enfrentado Yo cuando tenía GRL 90 eh, a veces me llegaba a topar con jugadores con GRL 83, 84, 87 Y pues ahora de llevarlo a un GRL 100 Se les va a dificultar bastante a ellos para poder conseguir victorias pero bueno, es algo que los desarrolladores así lo decidieron ¿Y cómo funciona esto chicos? Bueno, eh, por cada victoria, además de que ya saben de conseguir los 5 puntos de nostalgia Dado caso de que se gane el, el partido de ataque enfrentado eh, Vamos a poder conseguir puntos récords dos puntos récords por cada victoria Los cuales pueden variar dependiendo de lo siguiente Como podrán ver acá a la derecha eh, Para conseguir más puntos este Debemos tener este, en nuestra alineación jugadores retro en caso de no tener jugadores retro, vamos a recibir 2 puntos por cada victoria. Si llegamos a tener un jugador retro en nuestra alineación, vamos a recibir 3 puntos récord por cada victoria. Y en caso de contar con 2 jugadores o más eh, retro en nuestra alineación, vamos a recibir 4 puntos récord. Ahora, si podemos ver acá, pues la verdad que las recompensas son bastante buenas. Eh, me hubiera gustado que esto lo hubieran sacado un poco antes ya que pues prácticamente nos dejan con 6 días para re realizar estos partidos de ataque enfrentado y lograr conseguir el mayor, la mayor cantidad de puntos récord posible para así poder reclamar la recompensa tenemos por ejemplo por 10 puntos récord 250 refuerzos de habilidad por 20 puntos récord tenemos a 3 jugadores élite por 40 puntos récord tenemos medio millón de monedas después tenemos por 60 puntos 500 refuerzos de habilidad por 80 puntos tenemos 5 puntos retro aleatorios por 100 puntos vamos a tener la oportunidad de conseguir a un icono de grl 85 o más por 125 puntos ya podemos conseguir un millón de monedas por 150 puntos eh, podemos conseguir mil refuerzos de habilidad por 175 puntos podemos conseguir cuatro fichas eh, de subida de rango por 200 puntos chicos vamos a poder conseguir 10 puntos retro aleatorios que no está nada mal la verdad luego por acá eh, por 250 puntos récord vamos a conseguir 250 mil puntos de experiencia por 300 puntos vamos a conseguir 5 millones de monedas que no está nada mal también por 350 puntos vamos a poder conseguir cualquier jugador del mes eh, de el 90 o más por 400 puntos Vamos a poder conseguir 5000 refuerzos de habilidad Con 450 puntos conseguiremos 8 fichas de subida de rango Con 500 puntos podemos conseguir a un jugador retro de GR90 o más garantizado Por 600 puntos vamos a conseguir nada más que 10 millones de monedas 10 millones de monedas chicos, o sea, es bastante monedas por 800 conseguiremos a 8 fichas eh, para subida de rango con los 900 puntos vamos a conseguir 10.000 refuerzos de habilidad son 10.000 refuerzos de habilidad que nos van a ayudar bastante en mejorar nuestro equipo y por último por 1200 puntos vamos a conseguir a un jugador icono prime de gr97 o más estas son las recompensas que están este en el módulo de, de, de arcade muy parecido a, a las recompensas que tuvimos en el evento de prestigio del mundial así que consiste nada más en jugar los partidos de ataque enfrentado tratar de conseguir la mayor cantidad de victorias posibles para con ello eh, pues, pues lograr juntar eh, los puntos récord necesarios para reclamar cada una de esas recompensas y si ustedes son como yo que no tiene ningún jugador retro ya que eh, el único jugador retro que me ha salido ha sido Paulinho en dos ocasiones y en esas dos ocasiones eh, lo entregué en el SBC para conseguir los 500 puntos de fama así que de momento no cuento con ningún jugador retro eh, para yo poder conseguir todas esas recompensas me va a ser necesario de, de obtener 600 victorias en ataque enfrentado si logro conseguir, bueno, si ustedes eh, ya tienen un juego retro, eh, para reunir los 1200 puntos récord, eh, van a tener que realizar, o más bien, van a tener que conseguir 400 victorias en ataque enfrentado. Y así cuentan con la suerte de tener a dos jugadores retro o más, bueno, para poder reunir los 1200 puntos récord, únicamente van a tener que conseguir 300 victorias en ataque enfrentado. Así que chicos, eh, aunque quedan pocos días, o sea prácticamente como les digo son seis días, si realmente eh, se esfuerzan, eh, juegan y juegan y juegan y pues tratan de conseguir la mayor cantidad de victorias, muy fácil la verdad, muy fácil, bueno, no muy fácil, pero es posible, es 100% posible más bien, eh, que consigamos todas estas recompensas únicamente jugando los partidos de ataque enfrentado. Sé que van a ser... Eh, Jugar varias horas, durante varias horas, eh, todos los días Porque pues no está fácil eh, conseguir las victorias en ataque afrentado eh, podemos tener empate, podríamos tener derrota Pero pues es lo que se tiene que hacer chicos para conseguir todas estas recompensas Así que pues les deseo suerte, espero que logren conseguir rápidamente las victorias necesarias Para que puedan reclamar cada una de estas recompensas Yo por ejemplo ayer jugué creo que hora y media O hora, una hora cuarenta creo y pues ya, eh, ya logré conseguir este 60 puntos récord eh, fueron que 30 victorias las de las que conseguí en esta hora hora y media más o menos ya que yo no tengo ningún juego retro así que eh, pues ya tengo para bueno ya tengo para reclamar las primeras tres recompensas no mentira las primeras cuatro recompensas así que Espero que ustedes también logren conseguir lo más pronto posible esas recompensas eh, Y jueguen bastante bastante el, el, el evento Bueno, más, más que nada jugar bastante los ataques enfrentados Para que puedan este, conseguir el, eh, todos los puntos récord que se necesitan para estas recompensas Bueno, pues al estar jugando este, todos esos partidos El día de ayer pues ya he conseguido mis 250 puntos de nostalgia Así que, ¿qué les parece si vamos a cambiarlos por los puntos de fama? A ver si logro tener algo de suerte Y me, salga, me sale alguna ficha retro Que pueda canjear por Por alguno de los sobres Y probablemente me salga un jugador retro Y ya pueda este, alinearlo en mi equipo Y así conseguir más rápido los puntos récord Así que espero que tenga suerte Así que vamos para allá chicos Vamos a ver que nos viene el primer sobre Vamos a ver aparte los puntos Bien, se viene un punto retro perfecto Vamos a ver cuántos puntos de fama No me fijé cuántos puntos de fama me, Se me mostraban ahí en la, en la, en la pantalla anterior se vino el punto de fama, perdón, se vino el punto retro de ataque enfrentado Y se vienen 50 puntos de fama, así que no está nada mal Vamos ahora por el segundo sobre Tengo 125, vamos a ver cuánto me, cuánto me van a tocar Se van a tocar eh, 30, perfecto, 30 Vamos a ver si viene otro punto retro No, se vienen los puntos de experiencia y se vienen los 30 puntos de fama Bueno, vamos por el siguiente sobre El siguiente sobre, vamos a ver cuántos puntos fama nos da. 30 otra vez, bien, perfecto, vamos a ver si se viene punto retro, vamos a ver No, se vienen nada más los puntos de experiencia y los 30 puntos de fama Vamos por el último sobre No, perdón El cuarto sobre perdón el Cuarto sobre se van a venir eh, 80, creo que son 80 puntos de fama a ver 25 de experiencia No, conté mal o qué? 25 de puntos de fama Bueno, perdón, conté de más Okay, este ahora sí creo que es el último sobre bien último sobre tengo 210 se van a venir 25 no fueron los mayor no fue la mayor cantidad de puntos de fama pero pues bueno tampoco hubo este punto retro y se vienen los 25 puntos de fama bueno este pues hay que cambiar ese punto retro de ataque enfrentado espero tener suerte y lograr conseguir un jugador este retro así que vamos a entregar ese punto retro y esperemos que se venga algo bueno no sé si esperan a los flechados o no, pero pues les digo, esto es mera suerte. No creo mucho en esto así que pues ahí les va a ustedes para que vean. Se vino, ok, se viene Steven Berwin, gr 86 no me sirve. Y se vine y se vino este David Calibre Calabria, perdón. Pues no, no tuve la suerte. Pues ni modo chicos. No conseguí jugar retro. Voy a tener que seguirlo buscando. Para que me ayude este, a llegar más, más rápido a las recompensas de, de la pestaña de arcade. Bueno chicos, pues creo que es todo. No sé si se me pase algo o no. Déjenme ver rápidamente. A ver por acá. Pues no, creo que sería todo chicos. Pues ya saben, a jugar muchos partidos de ataque enfrentado. Traten de conseguir este, la mayor cantidad de victorias posible. Y pues les deseo toda la suerte para que puedan, para que puedan reclamar todas las recompensas de este, este módulo en el, en, el, en el evento retro, chicos. Bueno, hasta aquí el video ahora sí. Eh, si les gustó, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este. Y por favor, no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.